desde una librería, como verán, desde la librería de Gustavo Fernández, quien es el presidente de la de la Cámara de Librerías de Mendoza. Buenas preguntas. ¿Cuánto aumentó? Recuerden que Precios Cuidados Inútiles hemos hecho hace dos años que venimos haciendo y la respuesta era siempre, no llegan, llegan tarde, llegan poco. Y bueno, yo que tengo hija en primaria y secundaria, le digo que el gasto que uno hace en febrero para el tema librería... Es un es gasto importante. interesante, calculen sí. 30, 000, 40 mil pesos por niño, como para que más o menos tenga lo suyo el año pasado. Vamos a ver este. Gustavo Fernández, lo estoy presentando. ¿Cómo está usted? Bueno, trabajando. Tal? ¿Qué tenés en esa lista? Porque vamos a hablar de precios just... ¿Precio justos o precios cuidados, chicos. Justos, duermen, porque justos. Ahora es precios, justos, precios, precios justos, claro. Justos ahora. Bien, gracias. <ríe> Me gustan todos a la vez. <ríe> ¿Qué tenés en esa lista? ¿Lo que, ¿Lo que tendría que estar acá en Mendoza? El listado de precios justos publicado el día de ayer. ¿Esto eh, es Buenos Aires? A nivel nacional. A Bien. nivel nacional, obviamente, que para Mendoza hay cosas que hay y otras cosas que no hay. Contame cómo funciona. ¿Vos lees esto y ves lo que vos tenés o tenés que pedirlo? Teóricamente, a ver, pedirlo cuando uno ya compró algunos pro productos es anticonómico, ¿sí? Nosotros tenemos podemos ofrecer algunos productos alternativos a lo que ya, los que están publicando acá, de igual calidad o mejor calidad, y a precios realmente bastante competentes y bastante, o sea, bien con respecto a esta lista. Bueno, me estás dando un, un, un, a ver, un panorama que el año pasado no era así, porque me acuerdo haber hecho esta misma nota y me decían los precios de, de precios, no creo que era precio cuidado en ese momento, no tienen nada que ver con Ahí está. Eh, Juli, Mira, vamos a hacer una cosa, a ver si volvemos a tomar contacto con vos porque no te recibimos bien en el audio. Así que vamos a ver mientras. No sé si nos estás escuchando vos. A ver si estás, Juli. Volvemos a retomar el contacto con ustedes. Nos estaban hablando de esto y de los que están y de los productos que faltan acá en Mendoza. Seguimos por ahí, tuvimos, perdimos el audio. Ahora sí. Me decías que sí se puede competir con y sí podés equiparar algunos precios de lo que manda Nación en su lista. Exactamente, se pueden, obviamente cambiando algunos productos, algunas marcas que acá en Mendoza no, no llegan, ¿sí? pero son tan buenos como los que están en esta, en esta, en esta lista. Y, ten, y más teniendo en cuenta que en Mendoza eh, pagamos fletes, que en Buenos Aires no pagan flete, y se pagan fletes hasta un 15%. Así que, bueno, de todas maneras, esta lista, el librero que quiera... ¿Está en condiciones de aceptarla o no? ¿Depende aceptarla? de cada negocio? Exactamente. ¿Trabajo sí. con precios justos o no trabajo con precios justos? Exactamente. El librero que vea que puede competir y que pueda eh, poner estos list, estos precios, o todos o algunos puede estar se tienen que inscribir y bueno va a poder competir. Ya sigo y ustedes van a poder preguntar. La gente, acá tengo una mamá que ya me mira como diciendo, Julián, ¿vas a querer que hable? ¿Está enterada? ¿Te te dice vengo por precios justos o no? No, todavía no. No, todavía no. De todas maneras, en Mendoza siempre fue un poco reticente al tema de canastas escolares y a, la, a los precios cuidados o canastas escolares a nivel nacional. Como muestra, basta un botón, una madre con tres niños, ya hay que hacerle un monumento que no está subida arriba de un árbol diciendo que se quiere tirar. ¡Tres niños! ¡Qué, qué valiente tu nombre! Ignacia. ¿Sabías, Ignacia, de precios justos inútiles o no? No, no sabía nada. ¿Qué, qué estás comprando, contame? Las listas de materiales de ella y de ella. ¿Cuánto te... ¿Qué están eh? ¿Primero? en? Primero. Sí, en sala de cinco y segundo grado. Yo que los cinco, sala de cinco, como mi hija, segundo grado. ¿Cuánto te gastas por chico, más o menos? Eh, no sé, la verdad. Todavía no saco la cuenta, como ¿Y soy. Tu lista, doc... ¿Tu lista no dice cuánto? No. Y como soy docente, tengo descuento, así que aprovecho bueno. eso también. ¿Y el pequeñito todavía no va a la escuela o sí? A la guardería, Pero no tiene canasta, no, no tiene útiles, gracias a Dios. Bueno, me decías eso, la gente no habla mucho de precios justos en libros, en, en, en útiles. Librería. No, no, nunca, habitualmente todos los años a nivel provincial la Cámara de Librerías ha publicado canastas escolares, o sea, no canastas sino listados de precios sugeridos al público. Y bueno... Como estamos bastante bastante eh, cerca a los precios, sí. entonces, bueno, de pronto podrían decir, bueno, cuánto sale el, el, el que está en oferta en la canasta y vale 150X y el otro de mejor calidad y 170, 180, así que. Le cuento a ustedes que están en su casa hoy, América en Buenos Aires, hacía este mismo móvil con precios justos, con, no es que los estamos copiando, por favor, no piensen eso. Y decían 120% interanual, y vos me decías, es un número quizás muy antipático para la gente, porque inclusive está un poquito por encima de la inflación anual. Los útiles, acá en Mendoza, ¿tenemos una situación parecida? Exactamente, sí. Eh, ¿Qué ha aumentado tanto? A ver, lo importado, ¿sí? Uh -huh. Nosotros, bueno, teníamos un listado, tomamos un listado del año pasado, lo veíamos, lo trasladábamos de ahora, y era exactamente el 100%, ¿sí? Pero eh, nos hemos encontrado con que está llegando productos ahora que vienen con aumento y aumentos que son mensuales. ¿sí? Entonces este, ese, ese, ese ver, porcentaje se traslada. Y lo que más está aumentando es todo lo que es importado. Bien, Rulito, ¿me vas a mostrar los productos? Chicos, si quieren preguntar por algo en especial, los escucho. Juli, o alguna sí. pregunta para eh, Gustavo, pero nos queda saber cuánto vamos a gastar más o menos pues, por chico, dependiendo primaria y secundaria, que cambia bastante. Ah, bien, queda el listado final, que es interesante saber cómo queda y cuánto va a gastar cada padre por cada chico. Por cada... Yo quería preguntarte, ¿qué es lo importado? Porque nos decían, es lo que se fue a 120% respecto al 2022. ¿De, ¿De qué hablamos cuando hablamos de lo importado? ¿Qué cosas...? Cuando hablamos de importado, ¿qué cosa hablamos? Y el 80% de lo que tenemos nosotros. Ah, tenemos... Mucho. Bueno, estoy viendo Giotto, creo que son italianos, sé italianos. que son buenísimas. Pero que el papel... Ahí está, ah, por ejemplo, fibras, esas, colores. Las fibras, los colores, ah, todo, ¿no? ¿no? un tema que es la escritura. En la Argentina hay una, sala, una sola fábrica de escritura. Ah, mira. De una sola marca, pero no fabrica, o sea, fabrica todo, ensambla todo acá, pero hay tintas que vienen de afuera, hay eh, productos, o sea, insumos para fabricar los portaminas, las... O los marcadores, los resaltadores, todo eso son importados. Importados. Mochilas que las tenía arriba, Rulo, ¿importados o nacionales? 99% importadas. Ah, ah mirá, mucho. Tenés, mucho es hay, importado. Hay mochilas de industria nacional que son las menos, ¿sí? Uh -huh. Pero, por ejemplo, las mochilas con carro, eso es todo importado. Dame un precio. Por la otra vez le compré una a mi hija y la verdad que me, nos gastamos casi 25 mil pesos. Y, y una mochila, bien. la más barata, de 5 mil para arriba. 5 mil para arriba. Sí, y una mochila. Ven y Rulo, carro. vamos a ver las mochis. Ahí vemos algunas de 50 mil, Julián. ¿Puede ser? Sí. Y alrededor de 39 mil pesos, 40 mil pesos. ¿Dónde viste pesos? una de 50 mil? ¿Tenemos una de 50 mil pesos? No. No, no, puede ser. No, porque son, son códigos, no es precio. Claro. Bueno, o sea, las mochilas más caras, 30 mil por ahí. 39 mil pesos la son carácter, las que los chicos llegan ahí a pedir. de 18 pulgadas, claro. que son las más grandes. Ahora, Seguimos 39 viendo 000, Julián. Seguimos carpetas. Eh. No, esto ya no se llama carpeta. ¿Cómo se llama son esto? Son carpetas, los claro. bibliuratos son aquellos. ¿Cuánto son están los... las carpetas? Hmm. Son caras las carpetas. Y sí, de 800, 900 pesos en adelante. mira la del hombre araña te gustó, Rulo. De 800 pesos en adelante. Bueno, y así seguimos. Dame este dato y los chicos van a querer hacerte alguna pregunta. Más o menos, sacamos una cuenta promedio. Lo que pasa es que está bien lo que me decías vos. Depende mucho de lo que el colegio pide. Los colegios privados por ahí piden otras cosas. Y es verdad que son muy caras. Pero ¿cuánto me estoy gastando para un chico en la primaria? 30 mil pesos, más o menos. ¿Por, en una lista más o menos sin la mochila, alrededor de 16 mil pesos, 15 mil pesos, 9 mil pesos, depende del colegio, depende mm. del grado. Hay escuelas que han sido muy, muy escuetas para hacer las listas, muy pocas. Hay otros que piden todo lo de mismo. Más otro del doble y mirá que no llevo tantas cosas, pero tengo a la Valentina de 15 que le gusta esta fibra que pinta de esta manera, esta cuestión, esta regla con un sticker, que eso y las cosas, claro, que no son lo básico, están caras. Y los productos, eh, una lista con productos de um, marca, comparado con otros, los mismos productos que no sean de marca, y tenés un 30% fácil o 40% de diferencia. Bueno, hablábamos de Giotto, se lo compré un año a la Valentina, pinta el maravilloso, la verdad que... Y le duran dos años. Claro. Ahí, ahí terminás pagando la Y lo que pasa es que cuando los chicos Juli vale se van haciendo Chico, más grandes, pregunta, ya empiezan a pedir. O sea, son ellos los que empiezan claro. también a ver, lo que tiene el compañero. Sí, claro. bueno. la tele. Uh -huh. Y todas esas cosas que los papás empiezan como Por a decir, supuesto pero hay sí. alternativas, mi amor, y vos decís, no, quiero esa. ¿Cómo haces? No? Yo lo que le quería preguntar Mira, Rulito, a Gustavo, vení, estamos hablando de esto, fíjate. Para que el Rulo te lo muestre, mira, dice: ¿Qué? ¿viste esa, esa, esas lapiceras que tienen cabecitas de pelotita? Sí. Las tenés ahí claro. abajo, Rulo, un poco a tu izquierda, claro. Algunas cosas que ya vienen más tuneadas y obviamente que el Rulo está haciendo malabar, está sí, rodeado no se ven, de niños. Se ve, se Chicos. Un Vení, mira, es un bebé, permiso. Ahí lo tenés, Rulo. Ahí aparece pelotitas de fútbol, claro, todo todas eso esas de, cosas lo, de, de lo los que chicos, los cerritos, ¿viste que los chicos quieren y piden. Claro. Bueno, Mira. Pero ojo, que es la negociación de todos los padres, esto puedo comprarlo, esto no puedo comprarlo. Y lo que es librería, a mí me pasa, no sé a ustedes, eh, vos dices si compras para tu sobrino o cuando haces sí. eso, que no querés ahorrar en eso, querés que en la escuela esté de la mejor manera. Dale. por lo y menos sí, me por lo otra por lo cosa. pronto comprarle lo mejor. Yo lo que le quería preguntar a Gustavo, Juli, Dale, es el tema escucho, de la escucho. posibilidad o las alternativas que tienen los papás para pagar. Digo... Si ahí queda algo o alguna promoción Perfecto. con las tarjetas de crédito Perfecto. de algún banco, si se están haciendo Buena algún pregunta. tipo de promoción o bueno, beneficios para que puedan aprovecharlos. Buena pregunta, formas de pago, porque a veces pagarlo de una es complicado. Y sí, depende del comercio, ¿sí? Hay planes de pago con bancos, el Banco Nación ha sacado una línea de, de descuentos por pago en un pago con BNA, con el modo, en cuotas. En un pago con descuentos y en cuotas sin interés. Ah. ¿Cuántas cuotas sin interés? Tres cuotas sin interés. Bueno, sí. y, bueno, después cada comerciante que acceda a... Pero son altos los intereses, un, tres cuotas por lo menos están alrededor del 18 19%. Claro, ese es el tema. Yo eh, bueno, ahora cuando compro en cuotas viene un interés sí. importante. Sí. sí, Julián, te escucho. Eh, una que nos soplan acá desde la producción. La gente ya empezó a comprar ahora, lo hace más o menos cerquita de marzo. ¿Cuál es la semana, digamos, de... De, ¿De máxima compra o de máxima demanda para las librerías? ¿Ya te están comprando las, la, los útiles o todavía no? Todavía no arranca. Desde diciembre estamos vendiendo útiles. Desde diciembre las escuelas privadas entregan la lista cuando van a... Las eh, inscripciones alrededor del 20 de diciembre, 18 de diciembre, y desde ahí hay padres que están comprando la lista. ¿Y la semana previa a clase te es como una explosión? Porque a mí me pasa como lo de Navidad, que compro siempre último momento, y hasta se escola en las librerías. Sí, sí, sí, todavía estamos tranquilos, tuvimos un enero bastante movido. Todavía ahora, esta mañana había gente, hoy hay menos, es muy relativo y realmente desconcertante, pero a medida que va acercándose el día, se vende más. Vamos a cerrar este móvil, quiero que, Rulo, me, me vas a hacer un paneo y ustedes, despacito para que los chicos vean, elijan algo y le vamos a decir el precio. Lo que les uh -huh. gustaría regalarle un sobrino, lo ah, que bueno. les gustaría para ustedes. Sí. Julián, a vos que te gusta pintar, escribir. Gisela, vos que te el, gusta los hacer marcadores dibujos. marcadores para tío, Julián. No. Dale, anda con <risa> un marcador, Los Juli. marcadores para Julián. Que es para, qué sé yo, el que marcador. quiere juliar, O resaltador, Mar quería decir. Los en resaltadores. Resaltadores. Marcadores, resaltadores. Marcadores con glamour, resaltadores uh -huh. con glamour para Julián y a ver <risa> ¿Cuál? Con amor, No son cualquiera, mirás. No, no, no, le vamos a buscar algo... Porque Giotto tenés remarcadores o no. ¿Cómo estás tenés? con la marca, eh? No, Gioto, sí. sí. Pero por ejemplo, los marcadores... de la Sí, realidad, es verdad, le vamos a tener... Problemas. problemas de entrega. Tenés no, problemas no, de entrega. Está entrando, dijeron que estas semanas estaban entrando. Tenemos que hacer dinero con eso, Julián. Me estás, me estás avivando. <risa> Escuchame, bueno, y Si no, cuántos... remarcadores para Julián, algo. ¿Y cuánto sale, ¿sale sí? un resaltador sí, de la, resaltador. la marca que haya? Así, ahí viene, ahí viene. Así, ah, contame pastel. qué es esto. Un resaltador pastel... Mira qué bonito, vintage. Rulo. Decime el precio de esto. Son hermosos estos. Resaltadores pasteles, te tocó. Lindo. ¿Y el precio, Juli? O lo que quieras. ¿eh? 1023. mil. Bueno, no, no Está es... bien, son cuatro. Depende sí va sumando. No está mal cada 250 uno. 250 sí. cada uno. Aparte de esos que somos. No está color mal, pastel, nos gustó. ¿Qué querés, Marcela? Yo quiero, sí, sí. Eh, yo quiero crayones color. para los querés, pequeños. Gisella. Los crayones esos que les gusta a todos los crayones, niños. ¿Crayones quieres, Gisela? ¿Querés grasa? ¿Querés.? Eh, los, los más lindos viene. que haya. Esos, esos. Están buenos. Esos. mira qué lindo. Yo te digo, Julián. 600. A ver, espera, espera, espera, que vamos a jugar al precio. A ver, ¿cuánto sale esto? 600 eso, Julián? pesos, 650 pesos. Bueno, 650, 650 vale, pesos. Van a tratar de adivinar el precio. 600, 600 yo digo. 650 750. dice quién. A ver, a ver si le pegamos, Julián. Venga usted, venga. 6.50 Julián ¿Cuánto sale esto? <risa> Dile un número <risa> No sabe vos número Bueno, Pero no lo importa Si quiere arribinar, Usted quiere Vamos. <risa> 6.50 dice Gisela ¿Cuánto dijiste no, vos Julián? 6.50 Julián 7.50 yo Son jumbo gruesos Son jumbo y son gruesos Me dicen acá Bien, o sí, o sea que no no vamos Estamos quedando cortos que no. Claro, eso es lo que quiso decir Bueno <risa> Mil entonces claro. Mil pesos ¿Cuántos ¿Cuánto salen? Mil, subieron, claro. ¿Cuánto? 800 pesos. Ah, bien, ahí. ¿eh? Estaban muy cerca, chicos. Yo estuve más cerca, gané la... Gané Mi amigo, <risa> bueno. Buen año nos ah, quedó este Ah, primero. buena pregunta. Buen año. Gracias. espera espera, Gracias. no te vayas, no te vayas. Que sea una buena venta y que la gente... Otra más. No, Quieren no te vayas. espera, espera, que Marina, Marina Marti no tiene que me comprar... No <risa> estoy acá. La... Retra productora tiene que la Martí cartuchera. Ustedes pregunten que acá estamos. Cartucheras. Cartucheras. Algo que siempre se rompe y que todos los años tiene que renovar, ¿eh? Claro. Porque viste, siempre no sé. terminan destruidas. O perdidas. O, o perdidas. ¿Dónde están? Ah, pero no llego con la cámara. Bueno, no les el precio, Juli, si es para saber, para dar te... el móvil. ¿Cuánto cartuchera? Una, una cartuchera promedio. Es que hay muchos, es que Hay Un mucho. Piso, dos pisos, tres piso. dos pisos. ¿Cuántos pisos de cartuchera crees? <risa> Queremos una cartuchera de dos pisos Dos pisos está bien, si no, no entra en la mochila Queremos dos pisos de cartuchera Dos pisos, alrededor de cuatro de, de, de, mil Desde 2600 en adelante Depende de la marca, depende de si es licencia ah. Depende del modelo No, Ahí. es verdad, cartucheras, hay muchos modelos de Y muchisos. hay cartucheras verdaderamente caras Mira. Pero bueno, yo, yo lo que recomiendo Es venir con tu hijo Porque después, si tiene su personalidad lo Que te dicen, esto no lo voy a usar papá Como diciendo, vos me lo elegiste ¿A bueno, vos sí. te gusta elegir las cosas o te gusta que mamá te elija las cosas? En, en, mi mamá. Ay, bueno, mi listo. A usted chido, le gusta chido, elegir usted o la mamá? Que yo. ¿Y que Mirá yo? Ya, ya como van creciendo, a usted Viste, le gusta elegir. Y sí, ¿no sí, ¿no después cierto? empiezan sí. a elegir. Y ¿Algún color en especial? ¿Alguna princesa en especial? ¿Algún príncipe en especial? Automóviles. Mm, ¿Qué le gusta? No sé. Vamos a elegir que mamá gaste plata. <risa> Lo vamos a elegir juntos. Bueno, sí, precio Esto... justo. No está, no son todas malas noticias. Bien, Están ¿a los, de cuánto, algunos entonces... productos de precio justo al mismo precio. Y otros más baratos. ¿A partir de cuánto qué? ¿A, a partir de cuándo ya se va a empezar a exhibir? ¿Ya se va a mostrar allí como precio justo para que la gente pueda ir o ya está? Claro, ya lo, ya lo tenés, pero no lo tenés como Exhibido precio justo, que yo no. te lo toque preguntar. Exacto, un lápiz, eh, tenés lápices de 40, 60 pesos, 80 pesos. Entonces vengo y digo, quiero los productos de precio justo y vos me vas explicando. así? Funciona? Exactamente, ah, perfecto. tenemos que sacar bien. los carteles, bajarlos y poner, identificar el ah, producto. Ah, vas a hacerlo. Bien. Claro, hemos recibido todo hoy y estamos... Eh, todo hoy, pero, pero sí lo vas a hacer. Hace pocas horas, eh, claro, seguramente que muy sí. bien.